Levanten la mano a quien le hayan robado el celular en el Metrobús. Según estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, las denuncias por robo en el Metrobús se han triplicado. Tan solo de enero a abril se iniciaron 166 averiguaciones previas. Imaginen, si 166 personas decidieron denunciar, ¿cuántos serán quienes no lo hacen? Según el Inegi, 92% de las víctimas de un delito no denuncian en México. Hagan la matemática. 93% de los asaltos en el Metrobús son sin violencia y se realizan en horas pico, es decir, son los famosos carteristas, y el botín más preciado son los celulares. Según el Consejo Ciudadano del Distrito Federal, existe una banda de 10 personas que ataca principalmente en las estaciones Álvaro Obregón, Sonora, Campeche, Chilpancingo y Nuevo León. Apenas hace una semana, la Secretaría de Seguridad Pública subió a internet un video donde se observa la detención de una banda de ladrones en la estación Buenavista. Las recomendaciones para evitar el robo son bolsas, celulares y carteras siempre al frente, sobre todo a la hora de entrar y salir del metrobús y no traer los audífonos puestos.